Bienvenidos a un nuevo episodio de Naturalmente Pod. Hace un año que comencé esta aventura donde hablamos del nudismo sin tabús y en este aniversario me gustaría hacer un repaso de los temas que hemos tratado, de los temas que me gustaría tratar, y terminar con una reflexión sobre lo enojados que están algunos nudistas con la situación actual en nuestras playas. Cuando comencé este podcast no tenía ni idea de cómo debía organizarlo. Nunca había hecho algo así y pensaba que me iban a terminar escuchando cuatro personas. ¿Quién era yo para meterme en algo así? Crecí escuchando La gramola con Joaquín Guzmán. Se me han pegado las chorradas de Juan Luis Cano y Guillermo Fesser con Goma Espuma. Me he despertado con José Antonio Avellán en el show de la jungla y me he pasado noches estudiando con la gran voz de Rafa Arboleda en Enciende la Noche, mientras nos hacía encender y apagar los flexos con la música de fondo de un pingüino en mi ascensor. En España se hace muy buena radio y yo no soy absolutamente nadie en comparación con estos maestros mis 46 años, sin ningún tipo de formación periodística y tan solo como referentes a aquellos grandes programas de radio que escuché en mi juventud, no sabía muy bien cómo iba a terminar mi aventura. Pero he descubierto que esto me apasiona, que entrevistar y hacer sentir cómodos a mis invitados es un placer indescriptible, aun cuando puedes llegar a hacer alguna pregunta un poco más complicada. Y me gustaría pensar que estoy aportando mi granito de arena visibilizando a las personas que lo practicamos y demostrando que el nudismo es algo natural. La clave para todo este episodio de hoy se puede resumir en una sola palabra, precisamente la recomendación que nos hizo Ricardo de Cantarriján, visualízate, que es precisamente como yo he comenzado en esta aventura exponiéndome en público y arriesgándome a ser criticado aún sabiendo que yo no era nadie en este mundillo no era digno así que os animo a que nos descubramos que comprobemos que tenemos muchos más puntos en común que los que nos separan y mostrémonos más humanos o dicho de otra forma perfectamente imperfectos Mis primeras audiciones consistían en romper esa barrera del miedo que te da a exponerte al público. Y así empecé hablando de mis primeras veces. La visión personal que tengo del nudismo, los lugares que he visitado... Había roto esa barrera, pero sabía que me faltaba algo. Y como no sabía lo que era, paré de grabar durante unos meses. Se puede decir que cuando cocinas y lo haces a fuego lento, enriqueces el plato. Y esto es un poco lo que me pasó. Durante ese tiempo que me di, supe que necesitaba traer al programa esas conversaciones que he tenido con tantas personas, que nos han acercado y que a pesar de no forjar una amistad profunda, sí que se ha creado un acercamiento muy significativo y enriquecedor. Me había puesto un muro sin querer, ¿Quién era yo para llamar a la puerta de nadie e invitarle a un programa de podcast que absolutamente nadie había oído hablar de él? Y encima hablaba de un tabú que no todo el mundo comparte. De hecho, no sabían ni lo que era un podcast. Alguno de mi quinta se acordará de la frase del programa infantil La Bola de Cristal. Solo no puedes, con amigos sí. Y de aquí vino el primer colaborador y amigo, Sergio. ¿Y de qué otro tema íbamos a hablar sino de aquel con el que precisamente nos habíamos conocido? Pues de algo tan natural para nosotros como es ser familias nudistas, hoy en día sigue siendo el episodio más escuchado con diferencia, con cerca de 1500 escuchas entre todas las plataformas. Hasta me han pedido que lo traduzca al inglés, al menos con subtítulos en YouTube, pero no me da la vida. De esta forma, me dediqué a llamar a los timbres de aquellas personas que eran referentes para mí en el mundo nudista. Tengo que reconocer que hasta esa fecha no era conocedor de la mayoría de blogs, asociaciones y otras redes sociales. ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues porque para practicar el nudismo tan solo hace falta ir al sitio adecuado con la gente adecuada. No era consciente de todo lo que había detrás de la lucha de unos pocos para que otros muchos lo podamos disfrutar. Y ahora que lo estoy descubriendo cada vez más, me alegra hacer este programa. Con el primero que me puse en contacto fue con Paco, que lleva a la web de nudismonaturismo.org ya que cuando me planteé ser nudista, antes incluso de conocer a mi mujer, me ayudaron mucho sus aportaciones, en especial los relatos de las primeras veces. Y para mi grata sorpresa, era una de las personas que escribía en el foro de Sin Ropa y él ya sabía que yo había empezado un podcast. Así que me lo me lo puso bastante fácil. De pronto me vi con Paco conociendo por fin a la persona que me había orientado en mis comienzos y viendo que era una persona sencilla, humilde, que demostraba lo que precisamente yo quería traer al programa. Una persona muy cercana. Y yo, que estoy así de loco, en un grupo de WhatsApp nudista al que pertenezco, pedí los contactos de Ismael, de ADN y de la FEN y de Luis Felipe, de ANUMA, por ser las asociaciones de Madrid, que es más o menos la zona por donde yo vivo, que estoy en la provincia de Guadalajara. Pero no quería presentarme como el loco que va por ahí pidiendo entrevistas. Necesitaba que alguien me presentara y hablara bien de mí. Y fue así como Miguel, de este grupo de amigos, me presentó y fue el responsable de que hoy en día, en vez de escucharme solo gente muy cercana a mí, Llegué a tener una media de 300 escuchas por episodio. Vale, no soy el Rubius, lo sé, ya sé que no son muchas, pero os aseguro que para mí es un abismo al que nunca pensé que podía aspirar. Además, empecé por lo más complicado, entrevistar a un locutor de radio como lo es Luis Felipe. Bueno, pues resulta que a pesar de todos mis miedos, Luis Felipe resultó ser un encanto de persona. Este ídolo al que solemos poner en un pedestal por ser una persona pública era una persona encantadora y con la que se podía mantener una conversación completamente normal. Me encantó. Pero todavía tenía otro muro que saltar. Ni más ni menos que al presidente de la Federación Española de Naturismo. Este personaje más público no podía ser había escuchado no pocas voces muy críticas y, y muchas historias alrededor de su persona. Entender mi sorpresa cuando me dijo que, que aceptaba la participación en el programa. Y de verdad que fue un placer entrevistarle y conocerle un poquito mejor. Me gustaría pensar que llegué a sacarle un poco de ese caparazón de mensajero del nudismo que a veces parece que tiene y mostrarle más como una persona como tú y yo. Cuando ya llevaba cuatro entrevistas, me di cuenta que en las cuatro los invitados eran hombres. Que ahí en que tenía que hacer algo para visibilizar a la mujer. Así que buscando en internet, ¿quién iba a salir si no? Pues Ana, de ser nudista en Madrid, o como la suelen conocer, Senem. Y resultó mucho mejor de lo que esperaba. A pesar de ser una persona muy humilde y sencilla, Aceptó venir y os aseguro que me ha cautivado. Creo que a todos un poco porque es uno de los podcasts más escuchados en iVoox. E lo que sí me, me costó encontrar fue a jóvenes nudistas. Hoy probablemente lo tendría más fácil, pero por entonces solamente mis amigos Orsi y Arturo se atrevieron a dar la cara. Bueno, la voz. Yo os aseguro que para Orsi fue todo un desafío, porque no le gusta el tono de su voz y es una persona bastante tímida. Yo ya le he dicho que tiene una voz súper dulce y que ha demostrado ser muy valiente. Y de Arturo reconozco que me lo paso genial. Nos llevamos muy bien, a pesar de la diferencia generacional. <risa> y me quedo con su frase final del episodio que me dejó completamente a cuadros. Orsi ha sido la primera invitada que ha repetido ya que compartió programa con mi mujer, Gemma, con nuestra amiga Luisa y con María, que es la mujer de Sergio. Me lo pasé fenomenal con las cuatro. Sabía que tenía un reto importante delante. Primero, porque nunca había hecho una entrevista a tanta gente a la vez. Y segundo, porque sabía que algunas estaban nerviosas y, querías, y quería hacerlas sentir lo más cómodas posible. Y creo que lo conseguí. En el transcurso de la entrevista, además, creo que esta sensación se nota. De hecho, a Luisa, posteriormente, le he propuesto un reto del que luego os hablaré. A pesar del poco tiempo que llevo en este mundillo, me invitaron a participar en la organización anual de podcasters llamada Maratón Pod. De hecho, este fue el acicate que necesitaba para volver a retomar el programa, ya que me lo propusieron en febrero pero no podía llegar a este evento con tan solo cinco episodios. Os aseguro que ha sido un reto muy complicado para mí, pero también una experiencia muy positiva. Necesitaba ayuda, era un directo. Y no podía estar a todo, yo solito. ¿Y a quién iba a llamar para que me echara una mano? Pues eso, a Sergio. Que para los retos difíciles siempre hay que estar bien rodeado. En este evento... También conocí a otros podcasters, de los cuales aprendí un montón, como Javier, del podcast de Mayón. Tiene otros, Sandra, de Cómeme el podcast, o Saigor, de Cuatro Picas y recientemente a Microdescubierto. Os recomiendo cualquiera de sus canales. Y la sorpresa mayúscula me la llevé cuando alguno de estos me confesaron haber practicado nudismo. Ya me los traeré yo al podcast. ¿De Cantarriján? ¿Qué voy a contar que no sepáis? Bueno, sí. Eh, puedo contar algo que me da mucha vergüenza reconocer. A ver, quedamos un sábado para hacer la entrevista. Estuvimos como una hora y nos supo mmm, a poco, a poco. Muy, nos supo muy poco porque disfrutamos muchísimo. Y salí más contento que MacGyver en una ferretería. Hasta que revise la grabación. La madre que me parió, que no tiene culpa ninguna no había comprobado que para la maratón había cambiado la configuración del programa que utilizo y no se había grabado absolutamente nada de mi voz. No me lo podía creer. Quería que me tragase la tierra. No había forma de grabar mi voz y hacer que pareciese normal. Bueno, pues me vuelvo a descubrir ante Cantarriján. Fueron muy comprensivos, muy solidarios conmigo. Y se ofrecieron al día siguiente a repetir la entrevista, de verdad. ¿Qué más pruebas necesitáis para demostraros la calidad de personas que son? Yo creo que son el fiel reflejo de la calidad de personas que formamos todo este mundo del nudismo. Una de las críticas que más me ha gustado ha sido una en la que me dicen que se nota que me curro las entrevistas. En la última que hice a los miembros de Desnudizate intenté mimarla con mucho cariño. No os podéis imaginar todos los artículos de su blog que me tuve que leer. Son tres personalidades distintas, escribiendo cosas distintas, pertenecen a eh, asociaciones, con lo cual están muy puestos en este mundo nudista. Y con un vínculo, perdonadme la expresión, ¡acojonante! Y si ellos me regalan su tiempo, ¿qué menos que dedicarles yo el mío para poder mostrarlos como las personas que son y no solo por lo, que, por lo que representan cuando escriben. Por eso también le pedí ayuda a Ana y fue todo un acierto. Sé que estos episodios quedan muy largos. Lo ideal serían 20 minutos, que es lo que se tarda en llegar al trabajo o el ratito antes de irte a la cama. Pero entenderme, eh, si lo que estoy haciendo no lo disfruto porque estoy pendiente de la presión del número de oyentes eh, Nada, lo dejo de hacer. Prefiero equivocarme y disfrutar de mis invitados a reducir lo que tienen que decir por meterles prisa. Por eso también este programa no tiene un día concreto de publicación. Normalmente los estoy sacando cada semana o dos aproximadamente, ya que necesito un mínimo de tiempo para prepararlos. Hay otros temas que tratar y espero hacerlo durante este año. Ahora que ya me he quitado la vergüenza, voy llamando a la puerta de todas aquellas personas que me parecen interesantes y no son pocas. Algunos ya sabréis que en el próximo programa vendrán como invitados la Asociación Gallega Naturigal. Me gustaría también ir invitando al resto de asociaciones. Tengo a Palabrada, la participación de Desnudos por Naturaleza, que está grabado en el podcast, y probablemente la siguiente a la que mande la invitación oficial sea a AMBA de la cual es miembro Rafael, un torbellino de persona y un activista incondicional. Y sé que habla muy bien de ellos, eh, de mí a ellos, ¿vale? y está detrás de que los entreviste. Me gustaría hablar de las reglas no escritas del nudismo, ya que varias amistades me han preguntado que si un día quieren probarlo, ¿cómo deben de comportarse? Ya que temen que el miedo de la primera vez les pueda superar. Para ello ya he liado a Luis Felipe y a Ana. Me propusieron traer a Héctor Martínez y yo, como vuelvo a decir, estoy así de loco, pues le mandé una invitación. Ha sido muy amable contestándome, pero tal vez, ya que se ofrece a participar en el, en el podcast, sea mejor que charlemos sobre el nudismo en Latinoamérica, ya que este hombre es un referente a nivel mundial. Otro tema sería... La sexualidad en el nudismo Ojo, lo mismo alguno me tiráis una piedra Pero es un tema que creo que es lo suficientemente delicado Primero para aclararlo Y luego para poderle poner todo mi buen gusto Y poderlo tratar con la naturalidad que se merece Tengo que cerrarlo con la voz femenina Más impresionante del podcast español Sandra de Cómeme el podcast Y podcaster al desnudo también y ya estamos en conversaciones para participar en nuestros respectivos programas. Otro blog al que he invitado es Mamá Nudista, ya que no han sido pocas las personas que nos hemos preguntado qué ha sido de dicha mamá y me han sugerido que les encantaría escucharla en el programa. Estoy en contacto con su marido y por el momento no tengo una negativa y tampoco quiero meter la presión. Prefiero que me escuche. Y que venga convencida. La mando desde aquí un saludo. Y por supuesto traeré al fundador del foro SinRopa.es, al cual tengo el placer de conocer personalmente y con el que podremos descubrir un foro muy interesante con información muy útil. Me han preguntado por Facebook que quién se me ha resistido o quién me ha dado calabazas cuando la he invitado al programa. A ver, el creador de Sin Ropa al principio me dio largas, pero luego con el tiempo ha cambiado de opinión. Es normal, ya lo he dicho antes, tenía muy pocos episodios y la gente prefiere no arriesgarse. También el marido de mamá nudista no se le veía muy entusiasmado con la idea, pero luego ella sí que estaba interesada, así que le he sugerido pues eso, que me escuche y que decida sin presión. Y el que sí que me ha dado una negativa es Juanjo de histonudismo, pero ojo, sus razones son perfectamente entendibles y además son personales. Así que he pedido a su amigo Paco que me eche un cable para traer parte de su blog al programa y hablar sobre la historia del nudismo. Quiero hablar del nudismo en la pareja, precisamente invitando a los creadores del blog con el mismo nombre y que me han confirmado su participación tienen pinta de ser majísimos. Además, también hablaremos de aquellas donde uno de ellos no es nudista, los conflictos que surgen y cómo lo resuelven. Quiero arriesgarme tomándome ciertas licencias y haciendo algunos experimentos. Por ejemplo, haciendo una lectura de un relato corto sobre el nudismo que le he sugerido a Luisa. A ver si me puede ayudar escribiéndolo. La he pedido que lo haga desde una perspectiva masculina y femenina y para relatar la parte femenina seguramente también invite a Sandra si es que se deja. Otro experimento será invitar a algunos amigos que tengo que no son nudistas para que compartan con nosotros sus impresiones y cómo nos ven. A alguno de ellos incluso le gustaría practicarlo pero sus circunstancias personales no le dejan. Quiero hacer un episodio especial para aquellos que quieran iniciarse en el nudismo. Ya me habréis oído algún, alguna vez eh, preguntarle a mis invitados eh, qué consejos les darían. Pues haremos una recopilación de ellos y, y se los expondremos. Tengo pendiente volver a traer a Kike de Desnudízate con sus tres obras de arte icónicas del nudismo. El pobre no va a dormir esa noche tampoco. <ríe> Kike, un abrazo desde aquí. Y probablemente traiga otros foros de arte con los que me estoy poniendo en contacto. Y son muy interesantes, de verdad. No sé muy bien cómo lo haré todavía, pero estoy viendo cómo algunos nudistas pagan justos por pecadores. Y me refiero a la discriminación hacia el solitario hombre nudista. Ya veremos cómo trato este tema. También hablaremos del nudismo en el extranjero, pero para esto sí que necesito gente con experiencia ya que yo no la tengo. O incluso traer a una pedagoga que tengo en mente que nos diga cómo influye la educación nudista en la infancia. Una pregunta que os haréis, ¿o no? ¿Traeré an, a negocios y establecimientos nudistas para entrevistarles? A ver, sí, pero quiero cerrar otros temas primero, y por eso todavía no los he traído. Pero los traeré y también haré programas de personas que opinarán sobre estos sitios. Y todos los temas que queráis eh, que trate, hacedmelo llegar a través de vuestras redes, de las redes sociales en las que yo estoy dado de alta. Así poco a poco me he ido metiendo de lleno en todo el mundo nodista, participando en foros, leyendo blogs, asisten, asistiendo a las charlas que me han invitado, metiéndome en las redes sociales que detesto como Facebook e incluso en grupos de Telegram, donde por cierto, en este último he encontrado un filón de ideas y críticas geniales, además de fotopollas y miles de mensajes de buenos días, buenas noches, buenos días, buenas noches, que todo hay que decirlo, pero bueno, yo es que soy así de raro. En Telegram me he encontrado a personas muy interesantes, algunas ya las he nombrado, pero también quiero mandar un saludo a Lolox, padre soltero que adora a su hijo y que le resulta complicado encontrar compañía con la que poder practicarlo. Darle las gracias a Mateo, un colega, un colega de Telegram y al que mando un saludo por descubrirme el blog y el canal de viviendo desnudos.com. Resulta que tiene unos administradores muy majos a los que mando desde aquí un, un saludo, pues como esa Noxa o a Daniel. vale. Sois más, sois más. O sea, un abrazo a todos de verdad. Y que tienen artículos muy interesantes y a los que iré trayendo al programa. De aquí van a salir seguro varios episodios. Resulta que en una de estas conversaciones de Telegram leía cómo algunos de los participantes se quejaban de la poca educación que se estaban encontrando últimamente en las playas a las que frecuentaban. Contaban casos de individuos que se mofan de los nudistas, gente muy cochina que dejan las playas sucísimas, jóvenes con la música a tope... Mascotas sueltas sin ningún tipo de control e invasión de textiles con cámaras en mano y sin ningún tipo de educación. Esto está crispando la paciencia de algunos y las soluciones que daban a entender no eran precisamente amables. Se hablaba de empezar a ser faltones justificándolo con que era mejor que callarse, demostrar su molestia abiertamente y declarando enemigos a los acompañantes de los nudistas que no se terminan de quitar la ropa. Incluso de formar grupos para increpar a todo aquel que les moleste y hacerles sentir la misma incomodidad que ellos nos hacen sentir a nosotros. ¿De verdad que esto es lo que queremos mostrar como nudistas? Eh, a ver, yo soy el primero que entiende, y, y quiero que lo tengáis en cuenta, de acuerdo, que estas personas únicamente se estaban desahogando y realmente no se comportan así. Pero por desgracia no es un sentimiento aislado y no es la primera ni será la última persona que lo pone en práctica. Nuestra imagen, por desgracia, ya está bastante distorsionada debido a los prejuicios de la gente y a la imagen que dan ciertas personas en, por ejemplo, las playas donde te, encuentran, donde te encuentras a personajes solitarios que parecen suricatos con mochila, por no hablar de ciertos comportamientos sexualizados como el dogging o el cruising que flaco favor nos hacen. Es, por, es probable que estéis pensando, venga va tío, listo, ¿y tú qué solución propones? ¿Sabéis cuál creo que es la solución? Empezar a salir todos los nudistas de nuestros armarios. Como decía Ricardo de Cantarriján, visibilizarnos. Comenzar a ir juntos e ir a los sitios en buena compañía, en grupos, y ya veréis cómo nuestra imagen cambia radicalmente. Rompamos con esa imagen sexualizada. Decid abiertamente lo que sois. Empezar a hablar con más gente que les interese el nudismo. Pero para esto, vosotros tenéis que ser los primeros en decir «Oye, me interesa el nudismo». Entrar en las redes sociales, visitar las, as las asociaciones, quedad para ir acompañados a los sitios y sobre todo ser respetuosos si lo que buscáis es respeto. Esta práctica, cuando se vive así, os aseguro que es contagiosa. Y no son pocos los casos donde precisamente la gente que ve este tipo de ambiente natural, ha terminado animándose a quitarse la ropa. Como dijo Mahatma Gandhi, sé tú mismo el cambio que deseas ver en el mundo. Si vivís por la Comunidad de Madrid o alrededores, como es mi caso, la Asociación Nudista Madrileña ADN ha organizado para el domingo 30 de mayo una excursión desde el Pontón de la Liba por el camino que lleva a la Presa de la parra es un buen momento para visibilizarnos. Dicha excursión está abierta a cualquier persona, no solo a los socios, y es gratuita. Os dejo el enlace en la descripción de este episodio. Recordar que todavía seguimos en pandemia y en su web han dejado claras ciertas normas. Y me jode tener que recordarlo, pero si vais, sabéis respetar a los demás y al entorno. Las normas básicas de comportamiento son aplicables en cualquier sitio, nudista o no. Así que nada de entrar a la gente diciendo chorradas como qué cuerpo más bonito tienes o ponerte a hacer fotos y vídeos sin permiso, porque os aviso, nos podemos volver bastante desagradables los nudistas cuando vemos estos comportamientos.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 y que de esta forma nos visibilicemos más, podéis hacerlo compartiendo el programa por vuestras redes sociales, dando un like al episodio y suscribiéndoos al programa, ya que de esta forma el motor de búsqueda de las plataformas nos dará más visibilidad. Sin más, me despido de vosotros. Os espero naturalmente en mi próxima locución. ¡Hasta pronto!